En esta unidad vamos a ver cómo se instala Mendeley y vamos a ver la, la diferencia entre las dos versiones, la versión escritorio y la versión web. Nos tenemos que crear una cuenta en la página de Mendeley, la web de Mendeley, www.mendeley.com. También en esa misma página vamos a encontrar el icono de Facebook, nos la podríamos crear con Facebook, como ocurre con muchos programas. Además de registrarnos en el mismo momento nos bajaríamos la versión escritorio. También podríamos bajarnos en los dispositivos Apple en el Apple Store Apps para Mendeley en tabletas o, o móvil pero quizás sea mejor hacerlo más adelante esta es la, el pantallazo de cada una de las do, dos versiones arriba está la versión local En la interfaz vemos que es en tres columnas como ocurría con Zotero y abajo la versión web podríamos tenemos que tener solucionado, en, vamos a trabajar con las dos y también, si queremos, con la bibliografía en dispositivos. Vamos a ver ahora, vamos a ir a la web de Mendeley. Esta es la web de Mendeley, aquí tenemos un vídeo para empezar a utilizarlo, podemos registrarnos aquí o aquí arriba. Una vez que nos hayamos registrado, es registrarnos y bajar la versión escritorio, y una vez que estemos registrados, nos identificaríamos con el correo electrónico y la contraseña aquí. O si lo hacemos con Facebook, pues aquí. Siempre vamos a encontrarnos en cualquier página de Mendeley, en el ángulo inf inferior derecho, este botón verde. Si necesitamos bajarnos, ya, ya, ya estaríamos registrados en ese caso, la versión escritorio en otro ordenador, por ejemplo. Lo bajaríamos, encontraríamos este botón verde para bajarnos la versión escritorio en cualquier ordenador vamos a ver la versión escritorio la columna de la izquierda tiene las carpetas si una referencia está señalada nos aparecen los campos de esa referencia en la columna de la derecha debajo de las carpetas encontramos los grupos bien, a, es muy importante esto en Mendeley bien a los que nos hayamos nosotros eh, suscrito o bien los que hayamos creado, en este caso hay cuatro dos, los dos del centro son son grupos creados por otra persona a los, que, a los que yo me he suscrito, porque esta es mi, mi Mendeley, mi versión eh, escritorio en mi ordenador, y la superior y la inferior son grupos creados por mí, en este caso son grupos privados, Mendeley te da la opción de hacer grupos públicos, con, que van a participar muchas personas o tener un grupo oculto, un grupo privado para trabajar con pocas personas y compartir la bibliografía debajo, aquí podríamos crear un nuevo grupo y ya nos va a aparecer cómo sería si lo queremos hacer público o privado debajo está la papelera y debajo, como ocurría en Zotero, los índices encontramos que tenemos, podemos hacer filtros con los autores, con palabras clave, con etiquetas o con revistas. Bueno, en líneas generales esta es la interfaz. Luego ya pasaremos en la siguiente unidad a alimentar la, la, el gestor, la base de datos. Y vamos a ver la versión web muy por encima. La primera pestaña, como en cualquier red social, nos aparece la actividad. Las personas de los grupos a los que cada uno pertenece, eh, si han incluido referencias o, o, o se han agregado, etc. La siguiente pestaña contiene la biblioteca, la colección de carpetas y referencias. Se está sincronizando. En este caso se han bajado de golpe, se han transferido las carpetas que había en Zotero a Mendeley, por eso aparece delante Zotero-Zotero. La siguiente pestaña es para los papers, los documentos más populares, más leídos. El primero que aparece ha tenido 48.000 lectores, el siguiente 28.000, 25 etcétera, los últimos incluidos, y podemos hacer esta misma búsqueda por disciplinas, por ejemplo, ciencias sociales y dentro de ciencias sociales subdisciplina de bibliotecas y ciencias de la información, y aquí están los papers más populares, Y los miembros, los miembros activos de, esta, de estos grupos, de estas disciplinas. Y en la siguiente pestaña están nuestros contactos. Podemos, es muy importante poner etiquetas a los documentos que incluimos porque así los podemos, podemos localizar, los documentos que tengan, que, que tengan esas determinadas etiquetas y podemos hacer búsquedas esta es la caja de búsqueda general o buscar eh, documentos grupos o personas y luego importante el perfil al tener las eh, tener en una carpeta de Mendeley las publicaciones de cada uno, Mendeley las ordena y nos aparece el, el currículum con las publicaciones ordenadas por tipo de documento. Y así es una forma de tener el perfil actualizado. Bueno, pues con esto acabamos esta unidad. Gracias.